acusado por amar el rock and roll por seguir sus sueños para ser alguien mejor por escupirle en la cara a las malditas reglas por serle fiel a lo que dicta su corazón su corazón A La gente, este soy yo, este soy yo, este soy yo, este soy yo, es perseguido por amar el rock and roll, por seguir sueños para ser alguien mejor, por haber hallado la felicidad, felicidad, uh -oh. ajeno a todo, distinto a los demás, por dejar su rol. Canción de un pecador por perseguir lo que amaba, por decirle a la gente: Este soy yo, este soy yo, este soy yo. manos de su vocación, oh, oh, oh, oh. con su oh, guitarra y una triste canción de amor. Canción de amor. Fuer pecador por perseguir lo que amaba, oh, oh, oh, oh. por decirle a la gente este son!